Muy interesante todo, ¿verdad? Con lo que estamos a punto de ver, estamos seguros de que va a encantar. Vamos a ver una jornada de anillamiento científico desde dentro. Y para ello tenemos a Andrea Funes. Buenos días. Hola Andrea, ¿cómo va la jornada? Pues por ahora va bastante bien. El tema de anillamiento científico es un estudio un poco desconocido para la sociedad en general.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 de anillar lo tiene que hacer legalmente una persona capacitada para ello, como un anillador experto. En este caso, eh, los hartos de elegido, eh, como está Mariano, que es el anillador experto, eh, siempre que esté supervisando, pueden actuar otros anilladores en formación de forma legal